Reseña del proyecto Guardianes de la Galaxia tendrá coches giratorios y sonido a bordo para convertirse en la montaña rusa techada más extensa del mundo Fabricada por la empresa líder Vekoma, la propuesta estará operativa desde el año 2022 y será construida en donde funcionaba el show Universo de Energía del Parque Disney Epcot